muy buenas amigos vengadores y vengadoras bienvenidos a toxic game channel antes del gameplay de hoy eh, quisiera hablaros de los juegos que van a llegar este 2023 tenemos confirmados un montón de juegos el starfield el cenua el planet of lana que tiene una pinta magnífica maravillosa eh, Voy a ir poniendo imágenes de, de, el, de los juegos por aquí. Eh, el Hollow Knight Silk Zone, que yo creo que mucha gente decía ¡Ay, que a ver, lo Bueno, ya está el juego. Una vez que ya estuvo, o sea, que ya dijeron que estaba el juego, empezaron a decir... Otro juego más ahí de, de Xbox, echándole caquita, ya sabéis, ¿no? El Forza Motorsport, otro, otro juego que va a estar, el Stalker 2, increíble, increíble que este juego al fin lograra su objetivo, salir al mundo, ¿eh? juego que ya sabemos que sus creadores son ucranianos que la mayoría de ellos han tenido que huir del país y muchos otros se han quedado muchos otros se han quedado en el país luchando esto es una realidad todavía a día de hoy así que el esfuerzo el gran esfuerzo de esta gente en el stalker 2 eh, es increíble y un juego además que pinta muy muy bien muy sabroso así que por lo menos en este canal le vamos a hacer un, un buen gameplay y si queréis más pues ya sabéis eh, lo pedís el arc 2 también estará incluido y el fabel también llegará y también el Azaga hellblade 2 a esto también hay, hay que unirle también eh, juegos eh, que, que están por venir, como el light Spy, eh, la, eh, las mentiras de Pinocho, eh, eh, y por supuesto el Yat Island 2, juego magnífico, que además me lo voy a comprar edición de Luce, porque deseaba fervientemente ese juego, Así que gracias, Deep Silver. Vídeos de cómo cambiar eh, el color. Eh, el color del. De, de, el, el mando de la Xbox, ya sabéis que tiene eh, un, un mando, un, un botón central que siempre es blanco. Se, se enciende y ya está. Es el, es el único. Sentido que tiene darle más sentido es quitar más batería a lo que viene siendo las pilas o las baterías recargables. Eh, hombre, pilas recargables también entrarían, también entraría a pilas recargables, pero hablo de baterías recargables que vienen ya eh, unidas para que la pongas en el de en, en el esto sin problema. Bueno. Eh, en este caso, en el, en el Elite Series 2 Controller, pues tenéis esto que estáis viendo en pantalla, que es la posibilidad de cambiarle el color a, a eso mismo. Y diréis, ¿mejora en, el, en, en algo el mando? No. Y tampoco lo empeora, o sea, que tampoco mmm, está bien, ¿vale? Porque si hay gente, pues que por lo que sea, a mí, si me dan la posibilidad, y no es una cosa, como digo, que, se, que gaste mucha batería ahí, que le pusieran, yo que sé, una pantalla de LED ahí eh, táctil, en fin, que sabes que eso al final gasta mando gasta mando inútilmente pues hombre yo lo veo de élite que menos que por lo menos poderle cambiar el, el color al color que te dé la gana pues si ese y además fijaos eh, con la cantidad de mandos y controles que hay súper tuneados no si te compras uno mmm, por ejemplo rojo con los analógicos que le, que le compré yo que fue unos analógicos con la funda roja con el simbolito de, de radiactivo. me encanta ese mando al otro le puse el mismo el mismo envoltorio el mismo la misma funda pero en verde eh, porque es el mando el eh, mando bastante bueno que uso para la, la serie F y que, bueno, pues que es verde y la parte de abajo blanca. Ahora, si me tuviera que comprar un Elite Series 2 Controller y fuera uno de color negro, le le pondría el color rojo. Ahí bien, bien anárquico. Con sus. Hombre, si le puedo poner uno, unos buenos. Otro, otra funda también de. En plan radiactivo, pero en rojo. Eso quedaría en el mando. ¡Wow! Increíble. Yo lo estoy pensando, pero, claro, estamos hablando de un mando que vale. Muy, vale un dinero vale bastante dinero eh, entonces pues, es como el, el nuevo P eh, playstation 5 dual sense edge controller que están mostrando por ahí pues ese mando también valdrá muy caro evidentemente porque es el, el digamos el el mando élite que tienen ellos los de Sony que a diferencia del normal pues vale lo que no están los escritos entonces a la hora de, de, de pensar siquiera si te vas a comprar un mando de esto pues primero piensa en qué tipo de juegos juegas por ejemplo si juegas mucho a juegos de shooters juegos cooperativos eh, hablo de halo hablo de hablo de cualquier call of duty o cualquier juego eh, cooperativo el crossfire x que, que tan denostado que, que luego al final la gente está ahí está activo está súper activo y, y bueno ya está activo como como todavía está el counter strike activo en, en, en el pc que la gente no entiende eh, que estos juegos tienen su nicho, tienen de, de su grupo de personas, digo, los juegos tipo Counter Strike, porque también está el otro juego que lo veremos más tarde, eh, no sé si es Insurgency o algo así, creo que se llama, que lo han puesto en el Game Pass, en el Game Pass han puesto también el juego de supervivencia, que mira, ya que ya, ya que estamos vamos a probarlo hoy hoy vamos a probar este juego qué es lo que nos viene aparte de del Hollow Knight Silk Zone eh, es que nos viene el Starfield lo vuelvo a repetir el Forza eh, Motorsport el Stark 2 finalmente va a llegar el Warhammer Dark Time, el Replacet, el Benedict Fox, el The Tessac Chainsaw Massacre, que ese perdonen que, que sea tan claro, ese ni siquiera sabía de su existencia y ya le tengo ganas de echarle el guante. Por supuesto, el Redfall, el Minecraft Legends, que este. este.. Perfecto, vienen los dos uh, eh, otra, otra nueva historia. La verdad es que el Minecraft ha hecho historia en el momento en el que ha pasado de un juego tipo construye tu mundo, vive tu aventura en un. Sino vamos a hacer una aventura ya con, con todo este. Este mundo que hemos creado tan. tan cuadrado el atomic hair por supuesto el flint look eh, como he dicho el Planet of Lana eh, las mentiras de Pinocho el Gulon y el ARC evidentemente el Replacet el Lies of P el Stalker 2 el Starfield el Gulon eh, el Atomic Heart y el de Chain sau y el Replace también lo vamos a jugar aquí en Toxic Game Channel así que nos vemos en el próximo programa ahora vamos a hacer un gameplay que tengo ganas de jugar un poco a un juego que, que ya tiene que haberse descargado ya así que dentro de un rato nos vemos vale hasta la próxima amigos